Todos están felices, somos como una sección de alentadores, estamos alentándolos en el despertar a medida que nos acercamos más y más, es como en la gimnasia, estamos acercándonos más y más al desmonte, en donde saltamos de lo que sea, el trampolín, lo que sea. Los anillos, los anillos de miedo. Estamos listos para desmontar los anillos de miedo y saltar hacia el reino de los cielos. Volvemos a nuestro hogar, nuestra dicha, nuestra felicidad. Parece ser que cada semana cada, semana cada vez nos volvemos más felices y más felices. Y tenemos una gran variedad de películas que nos están llevando, que nos están elevando hacia arriba, más arriba en la conciencia. ¿Y en dónde más podrías ir? Un par de semanas atrás vimos, ¿cómo se llama? La película de Lego. Y, esta. y hoy vamos a dar María Magdalena. Si puedes ir de la película de Lego a María Magdalena, es, tú puedes manejarlo todo, porque podemos manejar la ligereza, la dicha, el humor, las sonrisas, podemos tener gran metafísica, podemos tener ingenio, podemos tener cualquier cosa que el Espíritu nos da para poder elevarnos. Y... Estábamos mirando a temas porque todas las semanas ustedes también nos mandan temas y en, el, en inglés los temas eran la comunicación que ganó bien por encima y luego el segundo era la devoción y el tercero era el orgullo. Entonces pienso que todos estos son grandes temas comunicación, devoción y, devoción y orgullo y luego en el español tuvimos el número uno enfermedad y síntomas del cuerpo de, 21, 21 votos tuvimos de ese muy luego muy comunicación número dos y devoción número tres, entonces, en tres. Entonces, entonces estábamos y orando no y teníamos que encontrar una que película que pudiese la lograr o incluir Of, of everything, todo from communication desde and comunicación, devotion, devoción, todo to hasta síntomas del cuerpo. And, um, y. Y obviamente, eso está llamando a una película de Jesús, porque para Jesús no había dificultad niveles de dificultad en los milagros. Entonces, si alguien tenía un poco de resistencia, lo que podríamos decir, lo opuesto a devoción, tantos dispersados y resistentes, o las personas parecían tener síntomas de cuerpo, lepra, o todos tipos of, uh, diseases, de enfermedades, o incluso demons, no sé si estaba poseído por un demonio o muerto. Las personas, me, las personas me dicen a veces, David, ¿cuál es la I peor saying, forma death? de enfermedad? Y yo digo, muerte. Cuando estás más knob, muerto que una perilla de la puerta, uh, eso es bastante you know, enfermo. That's, that's kind of <laughs> <bad is> <laughs> es el extremo de qué tan dead. malo es muerto. <laughs> <risa> ¿Qué está muerto? Muerto por tres días. <risa> con olor, con toda la ropa la dedo por tres días, en la tumba por tres días. Eso es una gran eh, forma de enfermedad. Un cuerpo que se está descomponiendo. ¿Y Jesús qué? No hay nivel de dificultad. Lázaro, levántate. Entonces, es por eso que estamos mostrando esta película hoy, porque queremos poder tocar todos los temas que han sido presentados y traer las hermosas enseñanzas del despertar. También estaba compartiendo, cuando leí acerca de enfermedades y síntomas del cuerpo, estaba compartiendo que toda la enfermedad es mental. Entonces, entonces, la enfermedad es una enfermedad mental. Es algo que tenemos que aprender muy cuidadosamente de Jesús. Porque hacemos estas categorías en nuestra mente por enfermedades mentales y enfermedades físicas. Y Jesús dice, no, no es una categoría. Es todo mental, enfermedad mental. Toda la enfermedad es enfermedad mental. Y Jesús también diría, lo que estaba compartiendo antes la película, que probablemente no vas a escuchar esto muy usual en charlas, pero de hecho, acá en estas sesiones con la película de hoy es muy apropiada, la muerte es una enfermedad mental. La muerte es, es una enfermedad mental. Off, eso salió a, a, a mi movie, palabra de mi boca antes y yo one. estaba como, mm, eso es bastante no, bueno. Ahora, sé que Facebook ustedes van a poner eso en Facebook y, y yo all voy a tener todo, todo tipo de reacciones del resto del planeta. La muerte es una enfermedad mental. de David Hoffmeister. But, you know, I do Pero up, yo I do sí sigo todas you estas know, cosas. To show and, yo and, muestro la película we'll y nos adentramos esto de una forma muy But. profunda. Pero es por eso que hablamos acerca del entrenamiento mental. Es por eso que decimos, mira tus pensamientos. que tú dice que eres muy tolerante de tus divagaciones de la mente y no miras tus pensamientos suficientemente cuidadosamente. Entonces, si la enfermedad es una enfermedad mental y todos los problemas y temas que vamos a enfrentar, todos son enfermedades mentales. Y es por eso que necesitamos un curso en entrenamiento mental. Y... Of course, y por this supuesto, coming month, este mes en inglés, vamos a también tener el retiro un curso requerido. Es por eso que es un curso requerido. No hay muchos cursos que enseñen que la eh, eh, muerte es una enfermedad mental. No hay muchos cursos que te dicen que puedes trascender todos los problemas físicos, psicológicos, a través del entrenamiento mental y a través del aclarar de la mente. También les recuerdo de las bienaventuranzas, en donde Jesús dice, bienaventurados son los puros de corazón, pues verán a Dios. Ahí está, de nuevo, purificación, los milagros son los derechos de todos, pero una purificación es necesaria primero. Entonces, todos tienen derechos a milagros, pero la purificación es necesaria primero. No puedes tener una muerte llena de milagros si tienes miedo. Entonces, eso no significa que tienes que ser completamente libre de miedo antes de que los milagros empiecen a suceder en tu mente y en tu conciencia, porque no habría puntos, si tuvieses libre de miedo, no necesitarías los milagros, no serían necesarios. Simplemente serías quien tú eres, como Dios te creó. Pero, todo esto es parte del proceso de aprender a abrirse y estar dispuesto a estar libre del de miedo, aunque sea por un instante, para que puedas experimentar el milagro. Y una vez que experimentas el milagro, vas a ser tan atraído a él y que vas a abrirte más y vas a experimentar muchos, muchos, muchos, muchos más milagros y luego eso te va a llevar hacia la luz. Entonces, la razón, otra razón por la cual me sentí a compartir esta película de María Magdalena es porque... Tiene tantos beneficios como una eh, looked, como una película de enseñanza. Movie, Habíamos visto Arisen, otra película también que se llamaba Reason, la cual I es una remember, película espectacular. Sí, me acuerdo que yo vi eso y mi corazón se abrió y I, I really like, kind of like se, era como un Jesús, really, Jesús mexicano cuando vi eso. Y es muy calmo y muy pacífico. No, no, no es... es Está como aparentemente duro, eh, sino que es un Jesús muy meloso, un Jesús mexicano, y me encanta esa representación de Jesús. Pero de hecho, como un mecanismo de enseñanza de comunicación y devoción, pienso que esta película con Joaquín Phoenix eh, interpretando a Jesús, y creo que es Runa, Playing, um, Rooney Marr está interpretando quien uh, es la mujer think, de Joaquín world, en el mundo. Term, term, el mundo también está Jesus interpretando and playing, uh, a María Magdalena. Y particularmente me gusta esta película porque, porque todos, todos los que parecen venir a este y mundo, este mundo y, y están durmiendo y soñando este es que este mundo es real, tiene la tarea de exponer el sistema de creencias del ego, ver su nada y despertar al cielo. Yo noté que cuando estaba leyendo a través del capítulo 4, la primera sección, encontré pasajes muy interesantes que estaban viniendo y Básicamente, fue muy importante empezar a darse cuenta que todos estamos aquí, estamos enseñando y aprendiendo, y que había un punto en la lectura en donde básicamente Jesús nos estaba diciendo que incluso aquellos que sueñan y dudan de la realidad del sueño, eso, esa duda, dudar la realidad del sueño, eso realmente no los ayudará mientras están soñando. Porque la idea de que estás soñando significa que tú crees que el mundo es real eso es lo que es un sueño cuando vas a un sueño en la noche es muy raro aunque algunos hay, tienen excepciones y dicen soy un soñador lúcido y estoy completamente consciente de que estoy soñando si siempre eres un soñador lúcido probablemente no tienes que ni mirar esta película porque el punto que estoy haciendo es que si tú todavía reaccionas mientras estás soñando y durmiendo significa que tú crees a lo cual estás reaccionando, reaccionando. piensas que es real entonces estudiar el curso y decirle a todos, amigos fundamentalistas, como tú sabes, este es un sueño. Todos como, sí, sí, está bien. Es porque incluso si tú dudas lo que estás soñando, eso no te ayuda hasta que expones lo que se encuentra en tu mente que está produciendo el sueño. Y es por eso que la enseñanza y el aprendizaje, como Jesús dice, es nuestra gran fortaleza ahora mismo. Entonces, quiero hablar un poco acerca de enseñar y aprender antes de comenzar la película hoy. Porque esta es una película muy rica en enseñar y aprender. Todos los que vienen a la Tierra, los que parecen venir a la Tierra, básicamente creen que se han separado de Dios y están y creen que son un ser humano creen que es una persona un cuerpo y sabemos que hay muchas compartir de ideas que suceden en el planeta tierra según si nos han visto internet la noticiero los charlas facebook twitter uh, Instagram, Instagram on and on. hay un hay gran, gran compartir de ideas, ideas y lo que nos dice acerca de esto es que un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Entonces, estamos, usualmente estamos pensando que los estudiantes y maestros como son distintivamente diferentes. Porque parece como si el maestro supiese más que el estudiante y el maestro sabe más que el alumno. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que de hecho es la mente la que está enseñando y está basado no solo en las palabras que hablan a través del cuerpo, sino que son los pensamientos en la mente los cuales están enseñando. Y y hay dos sistemas de pensamientos, no hay tres o cuatro o cien o setecientos o mil, solo hay dos, uno es el ego y uno es el del Espíritu Santo. Entonces esto empieza a simplificar las cosas, la mente está enseñando cada momento de cada día y solo hay dos sistemas de pensamientos y por lo tanto tú estás fortaleciendo el sistema de pensamientos en el cual tú crees a medida que lo enseñas. Y esto no significa solo palabras sino esto es acerca de pensamientos porque lo que tú dices viene de lo que tú piensas entonces incluso las palabras que tú hablas a través del cuerpo todas se originan en pensamientos como pensamientos entonces solo en sistema sistemas de pensamientos estás enseñando uno o el otro el del de ego o el Espíritu Santo en cada momento aquí hay otra línea en el proceso de aprendizaje tanto el maestro como el alumno están a la par ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje lo que significa esto es cuando miramos a los seres humanos, significativamente el maestro y el estudiante están en el mismo nivel de aprendizaje y están a la par. Entonces todos los que parecen estar aquí están enseñando y aprendiendo. Y el maestro no es alguien que necesariamente sabe más que el estudiante y el estudiante no lo sabe más necesariamente menos porque está sucediendo en el nivel de la mente, enseñas a través de tu actitud, enseñas a través de tu estado mental, enseñas a través de tus pensamientos. Esto es importante porque cuando tenemos el sistema de educación, de hecho creemos que el maestro sabe más. Que el estudiante sabe más acerca de la historia. Baba me decía el otro día que ella estaba cuestionando a su papá en un punto, su padre biológico, ¿por qué tenemos que aprender historia? ¿Por qué es importante aprender historia? Y su papá decía, es muy importante. Tienes que saber lo que sucedió antes. Y yo recuerdo que yo solía preguntar esa pregunta a veces también, ¿por qué estamos aprendiendo historia? ¿Es realmente esto es importante? Me decían, David vas a estar condenado de repetir los mismos errores del pasado al menos que tú aprendes el pasado. Jesús dice, parafraseando, estás condenado a repetir las lecciones del pasado al menos que aprendas el momento presente, el instante santo, al menos que aprendas el escape del error, Entonces tienes condenación de repetir el pasado, eso es lo que es la historia, es el mismo error repitiéndose una y otra vez. Mi madre, mi madre era una maestra de historia. <risa> <risa> no estás sintonizando ahora, ¿no? <risa> yo, eh, Dave, yo, Marina y yo estábamos haciendo un retiro en línea ever, y said, yo on. estaba diciendo, mi mamá estaba ahí. Y ahí está. Todavía <risa> <on the street risa> sigue so, en la pantalla en Zoom. <risa> está preocupada con else. algo, she's pero there. está ahí. So, uh, pero bueno... Uh, pero la mamá de Marina y, Marina y Marina, mi mamá Evelyn, yo, todos estamos en el mismo proceso de aprendizaje y todos estamos en el mismo nivel de aprendizaje. Estamos en el mismo nivel de aprendizaje. El maestro no es superior al estudiante. El estudiante no es inferior al maestro. Ahora puedes ver, no saber esto. Nos ponen muchos problemas porque empezamos a tener problemas de autoridad con los maestros. Y los maestros tienen problemas de autoridad con los estudiantes. ¡Pone atención! ven atención! No sé por qué estoy desperdiciando mi tiempo en esta clase. Estás desperdiciando. ¡Pone atención! No, no, no. El maestro y el estudiante están en el mismo nivel, en el mismo proceso, el mismo nivel. Entonces estamos enseñando todo el tiempo y no tiene nada que ver con roles. Y eso, eso es una de las cosas que me encanta acerca de esta película, porque vamos a ver a Jesús y luego vamos a ver a María Magdalena y ella empieza a sentir y experimentar su mansedumbre su cuidado, su sabiduría, aunque en ese tiempo las cosas no han cambiado tanto en 2000 años, había... Sexual roles sexuales, para estereotipos para mujeres y varones, para mujeres maridos y mujeres, eh, para brothers, hermanos y hermanas, society, para en sociedad, todo eso estaba fuertemente reforzados, eran roles muy reforzados. Y luego se nos enseñó que había maestros y estudiantes y que tenían diferentes roles. Pero de hecho, lo que Jesús nos está enseñando aquí en el curso, no. Están en el mismo proceso de aprendizaje y están en el mismo nivel. En otras palabras, Jesús dice, enseña solo amor, pues eso es lo que eres. The first time he said la primera vez que dice eso en el, book, el remember, libro, yo recuerdo, lo miré, y yo pensé, wow, thought, wow, wow ¿enseña solo that, amor? That, porque, pues eso es lo que eres. Pero, pero lo pero que, que procedía a esa línea realmente agarró mi atención, porque lo que procedía a esa línea es era, esta es la enseñanza central, es es central de la crucifixión. Yo estaba como, ¿la crucifixión? ¿Esta es la enseñanza principal de la crucifixión? ¿Enseña solo amor? Pues eso es lo que eres. Oh, ¡Oh, por Dios! Dios. No, seguramente no sabía lo que es enseñar porque perdí ese punto en la crucifixión. Enseñé solo amor, pues eso es lo que eres. Eso, no lo entendí eso en la escuela de Biblia, no entendí eso cuando tuve la confirmación en la Iglesia de Cristo. Y cuando tenía mis 20, las personas me decían bueno, ¿sabes lo que es la crucifixión? Sí, sí, es parte de la historia, pero Dice, la enseñanza principal de la crucifixión es, enseña solo amor, pues eso es lo que eres. Entonces debería haber sido todo acerca de la actitud, debería haber sido todo acerca de la demostración en pensamientos. Porque, ¿cómo un cuerpo que tiene clavos en una, sangrando en una cruz, cómo es eso enseñar solo amor? Bueno, nos está diciendo, sí, ¿sí? Quizás deberías escuchar, aprender un poco más acerca de enseñar y aprender. Porque si tú piensas que enseñar y aprender tiene que ver solo con palabras o cuerpos, no vas a ver que es todo mental. Jesús me ha estado diciendo esto por 25 años, David, que eres todo mental. Y yo digo, ¿qué quiere decir que eres mental? Eres mente puramente, santamente, all, siempre fuiste una mente, nunca fuiste un cuerpo, simplemente creíste que eras un cuerpo y creíste, bodies, y creíste que estabas con otros cuerpos y creíste time, en el tiempo space. y en el espacio. Yo vi una... Ken una charla de Ken Wapney, creo que it was estaba en Twitter quote, y había una cita, en donde él decía que no importa si tú piensas que el mundo es un ma lugar or malo o malvado o un place. lugar maravilloso, problem, y bueno, todavía tienes un problema si crees que el mundo es un lugar. ¡Wow! ¡Kenneth! Kenneth. <risa> Kenneth está con nosotros hoy, hay una puntuación, sí, todavía tienes un problema si tú crees que el mundo es un lugar, ¿por qué?, porque el mundo es un pensamiento en tu mente, y ese es el ego, no hay un mundo, dice Jesús, eso en la lección 132, el mundo no existe, punto de exclamación, entonces, Kenneth, puntuación, <risa> si tú piensas que el, lugar, el mundo es un lugar, entonces está en tu cara con el ego. Pero si realmente te adentras en tu dicha, en tu felicidad, en donde realmente te adentras en tu propósito y te adentras tanto que tienes experiencias místicas, ahí realmente te darás cuenta de lo que significa eso, que el mundo no es un lugar. I mean, even in Incluso en las canciones cristianas a veces también el cielo es descripto como un lugar al cual vas. But pero wow, esto es como una reversa doble para atrás. El mundo no es un lugar tampoco, es un pensamiento en tu mente y es por eso que puedes escaparlo tan fácilmente. Si tú puedes pensar el mundo, ciertamente puedes dejar de pensarlo. Puedes aquietarte y saber que soy Dios, puedes volver a la quietud. Y se podría decir que el ego es un pensamiento, ego es un pensamiento pero esto es un pensamiento que no tiene una fuente. Muchas veces las personas me dicen, ¿quién creó al ego? ¿Cuál es la fuente del ego? Yo digo, no tiene, no tiene una fuente. ¿Qué quiere decir que no tiene una fuente? Todo tiene una fuente. Sí, pero el ego no tiene una fuente. Es un hijo bastardo. No tiene padres. Pero es más que eso. No tener una fuente significa que tampoco puede existir, porque solo lo que Dios crea, solo el amor crea como el amor. Entonces, siempre me dicen en las relaciones, los opuestos se traen. Bueno, no en la metafísica. Solo hay amor y todo, todas las creación, solo viene del amor. Entonces puedes reemplazar todas esas secciones en el Génesis, en el principio de la Biblia, con el engendró. Dios es amor, Dios crea a Cristo, Cristo es amor, Cristo es una creación, las creaciones de Cristo son amor, el amor crea amor, crea amor. En vez de esta persona engendró a esta persona, engendró a esta persona, esos engendrar, esos son proyecciones. Uh, porque solo Dios crea, solo el amor es real. Y este mundo es un hipnotismo, un mesmorismo, una realidad defectuosa, muy defectuosa, porque no tiene ningún tipo de realidad, es temporal, es, temporal, es efímero. Es, parece tener un principio y parece que va a tener un final, pero eso tampoco cuenta, porque solo lo eterno es real. Entonces... Realmente me gusta que el maestro y el alumno están en el mismo nivel, en el nivel de aprendizaje hey, porque hoy vamos a ver a Jesús, a los apóstoles, a María Magdalena y nos empezamos a dar cuenta que todos estamos a la par, todos están enseñando lo que quieren aprender y no es solo Jesús que está enseñando, todos están enseñando porque todos son mente y la mente está enseñando lo que quiere aprender. Entonces, a medida que sigue, vemos que Jesús dice, nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de este. Ego el ego en sí es una contradicción. And tu falso God's ser y el ser de Dios están en oposición. He, Está diciendo tu self, falso ser ser con minúscula, el ser de personalidad, el del ego, el yo pequeño y el ser de Dios, la realidad de lo que Dios es, están en oposición. Están opuestos en fuente, en rumbos y en desenlaces. Son fundamentalmente reconocibles porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están por lo tanto en comunicación y jamás lo podrán estar. This is the first section Esta es la primera sección del capítulo 4, en right? enseñar y aprender, right. uh, right learning. el so aprendizaje correcto. What we're learning Entonces, here lo que estamos aprendiendo aquí that, es que... El ego y el espíritu no tienen un lugar de encuentro. Y por lo tanto, cuando dice enseña solo amor, significa que enseña con tus pensamientos que tú eres espíritu. Enseña con tu mente que tú eres espíritu. Fortalece esta idea en tu mente en todo lo que tú pi piensas, dices y haces. Y eso ciertamente puedes ver que no vas a tener un objetivo de necesariamente ser un ciudadano productivo en el mundo o to contribuir to product al Producto Bruto Nacional de tu país. Instead, en vez vas a tener que utilizar tu mente para enseñar espíritu y aprender que eres espíritu y fortalecer eso en la conciencia, porque eso es lo que tú eres. Y eso de hecho debería entrarse en tu mente que es más fácil enseñar y aprender que eres espíritu que tratar de enseñar y aprender que eres un cuerpo habla acerca de Sisyphus tratando de eh, llevar la piedra hacia arriba de una montaña tratando de aprender y enseñar que es un cuerpo eso es como Sisyphus, Sisyphus tratando de llevar esa piedra hacia arriba de la montaña el espíritu no necesita ser enseñado pero el ego tiene que eh, aprender entonces es, aprendemos y enseñamos con estas hermosas ideas que recibimos, es por eso que hacemos lecciones leemos el texto, hemos de maestros es por eso que practicamos porque todas estas cosas son todas para nuestra mente. Y dice, la enseñanza y el aprendizaje son los recursos que dispones ahora porque te permitan a cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Las personas a veces, a veces me dicen, ¿por qué estás en Internet? ¿Cuál, ¿Qué hace un místico? ¿Tiene nada que ver con Internet? ¿Y por qué están todas estas personas en Internet contigo? ¿Qué están haciendo? ¿Son tontos? Simplemente dando like y compartiendo todos estos pensamientos. Aquí está. Enseñar y aprender son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permite cambiar de mentalidad y ayuda a otros a hacer lo mismo. Y eso es la, la clave. Y si negarte a cambiar de mentalidad no conseguirá probar que la separación nunca ocurrió. Entonces, si tú quieres mantener el programa del pasado y no liberar el pasado y aceptar el instante santo, negar cambiar tu mente no conseguirá probar que la separación nunca ocurrió. No es como que un día vas a orar un gran sermón y estás en el pulpitro y en la iglesia God y vas no a decir Dios no creó el mundo yo soy uno con Dios soy espíritu y no hay un mundo no esperes que haya aplausos después de eso de la audiencia, pero tampoco esperes que has probado que el mundo no existe solo la transformación del pensamiento es pensar con Dios lo que trae el despertar no son las palabras el cielo no se alcanza tras de palabras se alcanza tras de la oración de, y la, del corazón y la purificación del corazón de transformación de la conciencia fuera de los pensamientos del ego hacia de pensar con el Espíritu Santo e ir hacia el mundo feliz el mundo real Ahora, esta es la base de, de, la de la película aquí, porque muchas veces, algunos de ustedes, ustedes se han dicho a sí mismos, realmente quiero sonar y ser feliz, pero no estoy haciendo lo suficiente. ¿A ¿Alguno de ustedes ha dicho eso? ¿No estoy haciendo lo suficiente? Bueno, tengo buenas noticias para ti, porque Jesús tiene palabras muy fuertes uh, para, no, para que no seas duro contigo mismo y, y que no hagas lo suficiente. Y a de esas veces las personas y, y piensas, mira lo que ellos están haciendo, no estoy haciendo lo que ellos están haciendo, no estoy haciendo lo suficiente. Y Jesús dice, que enseñes o aprendes no es lo que establece tu valía, tu valía la establece Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tienden a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. En otras palabras, todo el punto es enseñar a través de la igualdad perfecta. Es enseñar de la humildad de igualdad perfecta y ver que nadie está avanzado y nadie retrasado. No hay arriba, no hay inferior y no hay hacedores y aquellos que se rehusan a ser. No hay tipo A espíritus y tampoco hay espíritus algazanes, no hay ninguno. No hay, no hay tipo A, no asasas asas, o holgazán, holgazan espíritus. No. No hay algo como eso. Entonces, básicamente, Jesús está diciendo que también dice: los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Jesús dice, yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites del aprendizaje por ti. Okay. Jesús no quiere poner límites. Está diciendo, yo te amo, confío en ti y sé quién tú eres y tú no tienes que hacer algo para alcanzar el cielo y no tienes que no hacer algo para alcanzar el cielo es un estado mental y viene desde la purificación de tus pensamientos de enseñar solo amor y luego se repite a sí mismo antes él dijo que el que enseñes o aprendes no es lo que establece tu valía tu valía la estableció Dios luego dice una vez más utiliza la palabra una vez más con un, fin, un dedo voy a poner el dedo para Jesús una vez más, nada de lo que haces o piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Entonces, Jesús nos está dando la llave de reino. Está diciendo, tú eres puro amor y nada de lo que tú hagas o pienses o deseas o es necesario para establecer tu valía. Tu valía no puede perderse. No puedes perder tu derecho de nacimiento como Cristo. No puedes perder tu derecho de nacimiento como amor. Y la única forma en la que puedes creer que puedes perder tu valía, que puedes tener una carencia de valor, tendrías que ser en creer en el ego. Lo cual, de nuevo, no tiene una fuente. Entonces, puedes elegir creer un sistema de creencias que no tiene creador. Ese puede ser tu enfoque. O puedes elegir aceptar que tu valía es espectacularmente perfecta y, y siempre lo fue y está inviolada. No puede ser destruida. No, puede ser, no se puede ser quitada. Eso tiene que ser lo que te dé más consuelo, que tu valía es establecida por Dios y nada de lo que tú hagas o piensas o deseas es necesario para establecer. Tu valía. Esto es como las llaves del reino. Es como decir, ve por tu, tu dicha, ve hacia tu felicidad, sigue tu inspiración, como Joseph Campbell que decía, sigue tu felicidad. Estas líneas son de el apoyo, lo que decía Joseph Campbell, sigue tu dicha. Jesús le está diciendo 100% sí a la enseñanza de Joseph Campbell, sin excepción. Y eso significa que podemos aprender a través de lecciones felices. Nuestras lecciones hacia el cielo y la expiación deberían ser lecciones felices. No vamos a aprender lo que necesitamos aprender si estamos enseñando desde el miedo o culpa o dolor o vergüenza. Esos tipos de lecciones no nos llevan de regreso. De hecho, Jesús dice en el curso dice el Espíritu Santo necesita de aprendices felices. Esa es otra gran enseñanza. de como alcanzas al cielo, a través de la felicidad. No alcanzarías al cielo a través de dolor y culpa o vergüenza, no alcanzarías a través de la felicidad. Entonces estoy feliz de decir que me parece que todos estos encuentros, todos los miércoles, jueves y viernes, nos ponemos más felices, más felices, más felices es como una fiesta porque cuanto más nos adentramos a esto y vemos todas estas películas estamos siendo convencidos más y más de que la felicidad es el camino. Creo que intuitivamente ya sabíamos esto. ¿Cuántos de ustedes sabían que la felicidad era el camino? Quiero decir no parecía de esa forma en tiempos, pero hay algo intuitivamente que nos dice que las lecciones vienen más rápido en la felicidad y que la lección final debe ser una gran lección feliz no que no tiene opuestos uh, it's, it's like, es como no, no tiene opuestos nada que oponerse so, entonces set, ese right? es un gran contexto para esta, no, eh, para esta sesión porque Jesus Jesús va a enseñar lo que quiere aprender and and y a medida que despertó y aceptó la expiación esto no es algo que hizo en la cruz sé que algunos de ustedes han mirado ¿cuál era la película La última tentación de Cristo? ¿aún ustedes vieron esa película? en donde está en la cruz y está sufriendo en la cruz y luego empieza a tener estas fantasías y visiones mientras está en la cruz no no no, no, no, no, no, no, no, no, no esta no es la lección y si tú eres un fanático de la película película de tentación de Cristo no. no voy a poner un poco de agua en tu película porque Jesús no estaba en la cruz tratando de superar al diablo tres años antes de la cruz cuando estaba en el río de Jordán y y vino la paloma y cuando fue bautizado por Juan el Bautista y vino la paloma y atravesó en su cabeza y una voz del cielo dijo este es mi hijo bien amado con quien estoy muy complacido ese fue como un símbolo de que Jesús tres años antes de la crucifixión en tiempo estamos hablando esa crucifixión no la crucifixión en la mente sino en el tiempo estos son símbolos de tiempo la crucifixión es la creencia de que puedes separarte de Dios. La expiación es la corrección que lleva a la resurrección y en el tiempo Jesús se dio cuenta de que era uno con Dios y luego llamó a sus apóstoles y luego tuvo su ministerio de enseñanza de levantar a los muertos, de sanar a los enfermos y al final, Atravesar una escena de crucifixión y una escena de resurrección. Todo eso fue una pequeña historia. Una pequeña historia. Pero de hecho, todo lo que tiene valor ocurre en la mente. Entonces, es por eso que Jesús podía decir que el mensaje central de la crucifixión es: enseña solo amor, pues eso es lo que eres. Está en la mente. Tonight we'll see Hoy vamos a ver... Que él va a viajar atrás de Galilea y particularmente me gusta esta película porque cuando María Magdalena se encuentra con él, ella está muy atraída a sus enseñanzas. Ella está extremadamente atraída por sus enseñanzas y sin embargo, ella está enseñando lo que quiere aprender y ella tiene un concepto de ser una mujer, de ser una hija, de ser una hermana. Y en esos días, de nuevo, el estereotipo sexual es muy fuerte con ese concepto. Entonces, para ella, para dejar su familia atrás y seguir a Jesús, eso fue un gran salto de fe. Eso fue un gran salto de fe. No hay duda. Eso es una de las grandes cosas. Creo que nunca vi una película de Jesús que mire este tema. Porque la mayoría de las veces ni siquiera se menciona en las películas de Jesús. Ni siquiera tenemos ninguna semejanza, incluso en la Biblia, Jesús parece nacer con María y bingo, tiene 12 años y está enseñando a los rabinos, está hablando con los rabinos en el templo cuando tiene 12, y luego sus padres vienen para And then they y luego ellos caravan, they tienen back, un pequeño auto you know, y están yendo a re, un to, uh, pequeño automóvil <laughs> en <where they're living laughs> donde ellos están and, viviendo. Y luego Jesús es dejado atrás y luego dice... ¿No sabes que tengo que ocuparme de los negocios de mi padre? Y para un pequeño niño de 12 años, eso es probablemente lo más grande para deshacer el autoconcepto. Y Encima también está mirando. Si tus hijos te hubiesen dicho cuando tenía 12 años, tú les dices a ellos, termina tu plato o no vas a tener postre. Y no olvides de sacar la basura y él dice, ¿no sabes que tengo que ocuparme de los negocios de mi padre? Eso sería una enseñanza muy sorprendente. Pero él a los 12 ya estaba enseñando lo que quería aprender. Él estaba realmente enseñando el espíritu a los 12 años. No sabes que ocuparme de los negocios de mi padre. Ese no es un niño de 12 años hablando. Todas las madres y padres están diciendo como, sí, eso es choqueante para un niño de 12 años decir eso. Pero sin embargo, a medida que continuó, él tuvo que continuar, fortalecer la idea de Cristo en su mente para poder aceptarla completamente para sí mismo. Y con María Magdalena, de nuevo, esta es una de las razones por las cuales realmente sentí compartir esta película es que ella ha tenido una vida muy difícil psicológicamente. Su padre, su hermano querían que ella se casara porque eso era parte de la forma en que se supone que tiene que ir en este mundo una, mujer que se, una niña que se convierte en una mujer y tiene su marido. Y luego tienes niños y luego eventualmente tienes nietos. Esto es parte del sistema del mundo. Y María Magdalena se podría decir, hay otros santos y sabios en India y otros lugares también que han atravesado estos pasos, pero estamos utilizando la historia de María Magdalena aquí como un mecanismo de enseñanza para enseñar lo que estaba diciendo que Jesús estaba compartiendo en el curso de milagros. Su padre es más pasivo. Él no, está muy entusiasmado, pero ama a su, a su hija. Entonces, él, no podemos decir que él está completamente de soporte de ella en términos de que ella decía Jesús, eso sería una exageración. Y su hermano está muy enojado. La idea de que María va a darle la espalda a su familia y en sus pa, a sus padres para seguir a este hombre con pelo largo que parece estar atravesando Magdalena y haciendo sesiones de enseñanza. Esto también me ha sucedido a mí un par de veces, muchas veces, con todo mi viaje de 44 años en donde voy, estoy en un pequeño pueblo, tengo sesiones de enseñanza de hermosas y luego alguien, los ojos de alguien se empiezan a iluminar como, oh por Dios, y su corazón empieza a a moverse, y luego van a su hogar y dicen, he visto la luz, y sus padres dicen, oh, no, no, no. Un hombre de América vino aquí, oh, no, no, no. Esto es terrible, porque el mundo enseña que el autoconcepto del cuerpo y la persona. Entonces yo compartí recientemente también que quizás fue una sesión de cine en donde dije que este es, el, este es el propósito del mundo para el ego, que vengas sin un ser, un yo, y hagas una medida que creces. Yo, tú vienes sin un concepto de yo y fabricas una medida que creces. Entonces, todo el currículum del ego y todas las ciencias del mundo y esta idea pasada de, del mundo en el pensamiento, todo esto está para construir el concepto de yo que encaja en el mundo. Entonces te quieres convertir en una persona y quieres encajar en el mundo y quieres ser una persona exitosa y quieres hacer muchas cosas buenas, e interesantes y felices antes de que mueras. Porque el ego, ego te dice que solo tienes un pequeño tiempo entre el nacimiento y la muerte para disfrutar tu personalidad. Entonces, como dice la Biblia, comamos y bebamos, pues un día moriremos. Y Jesús dice... Eso no es lo que quieres enseñar o aprender. Quieres enseñar que tú eres espíritu. Porque tú eres espíritu. Cuando tú estás tratando de enseñar que eres una persona un cuerpo, estás tratando de enseñarte a ti mismo una lección imposible. Sería como estar enfrente de una pared de concreto y tratar de utilizar tu cráneo para quebrar la pared. Eso es ridículo. Eso es imposible. Utilizar tu cráneo para romper una pared de concreto. Y también es imposible enseñar y aprender que eres un cuerpo. Porque si estás tratando de aprender que eres un cuerpo, estás tratando de aprender una lección imposible, porque Dios no creó, no te creó a ti, a no, nosotros como cuerpos, fuimos creados como espíritu y permanecemos como espíritu. Entonces tenemos un problema de amnesia que está sucediendo aquí, un poco de amnesia del cielo y estamos tratando de enseñar y aprender y luego el ego proyectó este mundo de todos estos otros cuerpos y no es esto maravilloso que los siete billones de cuerpos están están tratando de actuar el currículum del ego. Habla acerca de percepción. Ahora, si tú piensas que eres una minoría, una minoría de alguna forma, deberías tratar de enseñar que eres espíritu en un mundo que fue hecho para enseñarte que eres un cuerpo. Habla acerca de minorías, un reporte de minorías, ¿cómo estamos yendo hoy? Bueno, estaba yendo con mi ser feliz y luego vino los policías y me cuestionaron y estas cosas. Y los policías parecían actuar como si yo fuese un cuerpo no dijo oh Cristo cómo te está yendo hoy <risa> todo este mundo fue hecho por el ego para reforzar su sistema de creencias y ahora Jesús dice te estoy llamando fuera de este mundo no está diciendo que va a venir en un caballo blanco en el día del día de los juicios y viene con su caballo y alas y va a sacar a todos los creyentes y va a dejar que los otros se quemen en el infierno Está diciendo, por favor, únete en mente, únete conmigo en, para ver que tienes una mente hermosa eh, y todavía vives en la mente de Dios y eres espíritu perfecto. Y despertarte a ese hecho es la resurrección. No tiene nada que ver con tratar de aferrarse a enseñar y aprender que tú eres un cuerpo. Entonces, lo que estoy compartiendo ahora, you know ahora, ahora sabes por qué <coughs> vemos María Magdalena. No hay un otra película, creo. Like no sé so si otra película podría like, manejar esto. Esto es como, deep, esto es muy profundo y muy puro. Entonces estamos mostrando esta película porque María Magdalena tiene que enseñar lo que ella quiere aprender. En cuanto ella empieza a reconocerlo y que viene de Jesús, ella tiene que fortalecerlo en su mente como todos nosotros tenemos que hacer. Como todos nosotros tenemos que hacer. Y tenemos un gran equipo aquí para hacer esto. Es grandioso. La semana pasada, había Susan Jameson, que nos contaba acerca de un matrimonio que fue arreglado y todas las cosas que atravesó con este matrimonio que fue arreglado. Eso es un guión interesante. Y luego aquí estás también, todavía enseñando lo que quieres aprender y fortaleciendo en tu mente que eres espíritu. Y entonces eso es hermoso. Y Sima's here. también teníamos a Sima, Sima es una doctora y ella ha aprendido y enseñado que era una médica Pero ahora con María Magdalena, la ayuda de María Magdalena y Magdalena liderando el camino, ella está enseñando lo que quiere aprender Y es definitivamente metafísico, está trascendiendo lo físico porque es espíritu, es ligero, enseña lo que aprendes, está haciendo eso y había fases en las que hacía coaching y luego traía las enseñanzas hacia eh, la medicina utilizando los términos médicos que la gente se podía relacionar. Pero a medida que profundizas empiezas a ver acerca de lo que se trata verdaderamente. Tu mente está enseñando lo que quiere aprender y a medida que danzas con María Magdalena se vuelve más enfocado en una sola cosa. No es acerca de transigir. Y luego... Helena. Teníamos Elias a Helena este Elias here. también. There's, there's Helena. Um, ella tiene tres hermosos niños y un hermoso marido Dani y ella también está ahí en Vancouver enseñando lo que ella quiere aprender y este tipo de cosas de hoy por ejemplo también va a ser de ayuda porque siempre está fortaleciendo necesitamos de soporte para recordatorios para enseñar lo que queremos aprender y recordar la centralidad de esto entonces esto está cubriendo toda la gama de todo esta película es de tanta ayuda, así que estoy seguro de que todos van a tener grandes entendimientos eh, eh, para todos, todos nosotros, vamos a tenerlos a medida que avanzamos. Así que estamos listos para comenzar ahora, estamos listos para ver esta película y también quiero que pongan atención también porque los apóstoles, ellos están enseñando lo que quieren aprender también. Y... Los apóstoles, los doce que están siendo, ellos tienen sus propios miedos, sus propias dudas, sus propias preocupaciones. Sabemos que Judas atravesó muchos... Muchos pensamientos de miedo. Y esta película creo que de nuevo es muy buena. Una de las mejores películas que he visto para mostrar que Judas, el concepto de Judas, está basado en que Jesús era un maestro personal, un señor sal personal, y creía que. Jesús iba a gobernar la tierra. Muchos de los apóstoles también creían esto. Muchas personas creían que Jesús, el Mesías, iba a venir en la tradición de judeo y básicamente iba a ser el Salvador y e iban a liberar a Judea de todas la eh, invasión de los romanos, básicamente cuando vino el Mesías, muchos estaban seguros. Si este Mesías viene cuando Roma estaba gobernando Judea y Galilea, o el Mesías iba a poner a César en su lugar y a los romanos. Pero todo esto está asumiendo que Jesús era un maestro personal, enseñando un reino personal. Y uno de los apóstoles, primariamente veremos en la película uh, Judas, a Judas, tienen este gran sentido, esta idea de que es más de un Jesús político, un Jesús personal, humano, no un Cristo que es amor universal, a, amor agape. Entonces, estas son interpretaciones egoicas que van a ser muy difíciles para para muchos de los apóstoles hasta el final y de hecho eso va a ser parte de sus propias sospechas de María Magdalena porque ella empieza a tener, ella empieza a moverse hacia la mentalidad abierta. Quizás Jesús nos está enseñando acerca de un reino, quizás Jesús está enseñando acerca de una realidad, acerca de un estado mental que es más allá de este mundo. Y eso es moverse en la dirección del reino de una forma muy rápida. También ella tuvo su, sus cuerpos los ojos del cuerpo percibían conflicto, turmoil, un hermano que se estaba muy enojado, un, un padre que es pasivo, estaba percibiendo a través de las lentes del ego. Pero ella, ella también es, está ense enseñando y aprendiendo, porque ella está enseñando lo que ella quiere aprender, como todos nosotros lo estamos haciendo. Y todos estamos en el mismo nivel de aprendizaje, y todos estamos en el mismo proceso. Entonces, no tenemos que ver a Jesús como el maestro aunque se lo he llamado con muchos nombres y él obviamente tiene un estado mental pero él simplemente está enseñando lo que quiere aprender él está manteniendo la mente de Cristo, la mente de Cristo pura, inviolada al enseñar lo que quiere aprender. Está extendiendo la luz de Cristo, está extendiendo ideas de Cristo y al hacerlo, él está manteniéndose a sí mismo invulnerable al ego e invulnerable para el mundo. No tiene otra ley más que la de Dios porque está enseñando el Cristo y está enseñando nada más que el Cristo. Y pero todos están enseñando y aprendiendo todo el tiempo. Entonces, eso lo pone de regreso. En, voy a tener devoción a enseñar lo que quiero aprender. Ahí es donde se encuentra la devoción. No es una lealtad a un cuerpo. No es una lealtad a algo en forma. Es de hecho Jesús di dice, sé leal a tu mente y a su alineación con Dios, al amor y la luz. Sé leal a enseñar lo que quieres aprender. Mantente leal en eso. Y eso va a ser tu seguridad. Eso te va a mantener invulnerable eso te va a llevar hacia el inevitable despertar que sabes que eres uno con Dios. Pero no seas tentado a, empezarlo de persona, a hacerlo personal, porque si empiezas a ver que incluso Jesús y lo ves en un término de cuerpo, o no vas a entender la lección, que es puro espíritu. Porque eso es la presencia de yo soy. Es puro espíritu y nada más que espíritu. Entonces es por eso que no podemos tratar de mezclar al ego con ello. Y no podemos tratar de sentir de que de alguna forma el ego puede ser salvado. Porque no puedes salvar un deseo de muerte, simplemente puedes ver su imposibilidad, pero no puedes salvarlo. Entonces, yo voy a adentrarme, pero quiero darte un gran contexto para esta película, para que puedas ver esta historia de Jesús y María Magdalena como nunca lo has visto antes, como simplemente te están reflejando a ti misma tu mente, y están con nosotros ahora mismo, nos están alentando nos están alentando. <risa> Las sesiones <risa> de cine, miércoles, night, viernes, <risa> quizás eso va a reemplazar Pascuas en el futuro. <risa> Vamos a mover de viernes a domingo a miércoles a la por la noche de las sesiones de cine en inglés eh, tenemos el jueves que continúa en europa y los eh, viernes para español <laughs> vamos a, todo a explotar quizás comencemos una nueva tradición aquí um, y no sé cómo lo llamarán, pero deberían llamarlo Felicidad. Porque eso es lo que estamos haciendo. Así que disfruten de la película y me voy a entrar y los voy a ver pronto.